y ya porque corre, no sé. Que no? <risa> sí. Yo es Cristina estaba hace, haciendo un programa al mediodía. Por culpa de Santiago Rendón. Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa? <risa> eh. <risa> Me voy desde la 30 No, <risa> mierda que... ah, 30. Y va el equipo técnico, pues es Cristina El equipo técnico está relajado Me interrumpió, padre Me 80 por allá arriba yo, Pero señor, yo voy por la 30 Con la 65, es al otro lado Es que hay, no hay que bajar mucho para la vuelta yo, Déjeme aquí que aquí, sí Déjeme <risa> aquí ya, ya